Parceros, bien o no, ¿qué más, como va todo, un saludo para todos, gracias a los que se han suscrito, gracias a los que han visto los videos Suscríbanse, no sean malitos, ya casi llegamos, creo que vamos, estábamos como a 5 de los 600 cuando estoy grabando esto, ahora llegamos a los 1000 Oiga, hoy video estos pequeños gigantes de los Sony WF-1000XM4, wow, vaya nombrecito, entonces la intro y vamos al review Bueno, parceros, que más bien o no, oiga, chévere, que estén viendo los videos, muchas gracias. Oiga, hace como dos años, de los primeros videos que yo subí aquí al canal, se me perdieron, de los primeros videos que yo subí al canal, fue estos audífonos, de los Samsung Bots Live, ¿se acuerdan de estos? Bacanos, me gustaron, son los que estoy usando desde entonces, los sigo recomendando, de hecho aprovechen que están en promoción, bajaron, esos, los frijolitos, como les dicen por ahí, muy buenos, el colorcito brillante, suenan bien, la duración de la pila pues es decente, entonces es un producto que a mí me gustó, pues imagínense, los llevo usando casi dos años, pero bueno, ya era hora de actualizarnos, ¿no? Entonces si me ven bajando las miradas es porque estoy leyendo, lo, leyendo el guión para no olvidarme de todo lo que les tengo que decir. Entonces, bueno, entonces les estaba diciendo, ya es hora de actualizarnos. Bueno, parceros, entonces estos son los audífonos de Sony, los wf en 1000 XM4, el nombre es un poco difícil. Vean, están muy prontos por salir nuevas versiones de los iPods y todo eso. Y esto ayuda a que estos audífonos que salieron, no sé, hace 10, 11 meses, bajen un poquito de precio. Los conseguí en el Best Buy y a muy buena oferta. Estaban en descuento. Destapémoslos. A ver, la caja veo que es totalmente reciclable. Dice, destape, abrir. Acá dice abrir. Vamos a abrirlos. Vamos a abrirlos. Salió este papel. Oigan, la, una cosa muy chévere que tiene es que esta cajita es totalmente como de cartón. Está hecha de material reciclado, entonces como, como de cartón bien, bien por Sony, comprometida con el ambiente, chévere, y bueno, destapemos. Quiero que esté enfocado cuando destapemos. Uno, dos y tres. Si lo abrí cómo era. Bueno, está este. Veamos primero qué hay acá. Creo que salen dos partes. Bueno, quedó primero esta parte. Vamos a ver qué hay acá están como estas son las instrucciones eh, el cable cargador el cable cargador y espumitas por este lado miren espumas por este lado el cable cargador el otro pedazo de la caja ya quedó libre y bueno, esto que viene aquí, que son como un libro con instrucciones. Bueno, y que tiene unos pasos ahí. Si quieren venga, lo destapamos. Está la garantía. Y pues... esto y la garantía y demás papeles bueno esto no bueno la garantía que está acá oh, un, un servicio de música gratuito bueno eso pues lo vemos y nos falta el otro pedazo de la caja está aquí y Miren, lo saqué así. Y acá estamos viendo por primera vez en vivo los autífonos ustedes y yo. Están como en, en como en, en su estuche. Me gusta el tamaño del estuche, no es muy grande. Mírenlo. Venga, para, para que tengan una idea. Este es mi dedo. Y miren. Entonces el estuche está bien de tamaño. Está pequeño. Vamos a quitarle este papel. Perdón que no tengo cámara de... como enfocando desde arriba, entonces estoy con la cámara que uso normalmente para para todos los videos. Listo, ya le quitamos el otro papelito. Y ahora sí ya quedaron nuestros audífonos. Y... ¡Tarán! Los abrimos parece que tiene unos leds ahí yo no alcanzo a ver tiene unos leds, sí, ¿cierto? ajá, tiene unos leds indicadores Mírenlos. y para terminar este unboxing vamos a sacarlo de la caja vamos a sacarlos del, del estuche Mírenlo. ahí lo enfocó listo este es nuestro audífono y nuestra caja bueno sigamos con las pruebas y les cuento más habíamos tomado la decisión de irnos por la por los nuevos de estos que eran los, los bots pro uh, había visto varios reviews había visto varias reseñas y pues que esos son más baratos y casi que ese era como el, el, el objetivo, pero resulta que estamos en junio de 2022, esta época de junio, julio, mayo, junio, julio, es la época de lanzamientos, ¿sí? de hecho Sony lanzó sus, te mentí un nombre larguísimo, unos cascos que terminan como en HM5, bueno, lo que sea, los lanzó hace poco y eso hizo que sus otros modelos pues comenzaran a estar en oferta o ponerse más baratos y además eh, hay rumores que vienen, Actualización de los AirPods. Entonces, bueno, en el mercado esto hace que lo que se haya lanzado hace. Y acá es un consejo que yo le doy a todo el mundo, pero yo a veces no lo aplico. Sí, doy, doy consejo, pero no lo aplico. Y es eh, cuando salga algo, lo aguantes las ganas y esperes unos 10, 11 meses y ya viene el lanzamiento de la actualización. Y este, pues que es casi un lanzamiento de hace nada, comienza a bajar. Pero en este caso sí lo apliqué y me esperé. Y. Eh, conseguimos los Sony en promoción estaban rebajados habían bajado ya y por eso entonces siempre les digo esperen las toca esperar no no hay que ser atacado a veces yo no lo aplico pero soy atacado y no quiere ya todo no sobre todo los que somos así de, de gadgets y de juguetes queremos lo que es lo último bueno pero a veces hay que guardar mantener la calma <risa> y bueno mantuvimos la calma para reemplazar los audífonos y nos conseguimos estos los los Sony Vamos a ponerle los XM4 para no decir todo ese nombre tan largo. Entonces les decía, ya son casi dos años con, con, los, con los Samsung, con los, con los frijolitos, y ya era hora de actualizarnos. Y pues ustedes si me conocen saben que soy bien audiófilo, ¿no? Entonces, además que a mí no me gusta estar encerrado, no me gusta estar mucho aquí en el estudio, entonces, me gusta trabajar en exteriores en los cafés, ya sea en un Starbucks o los cafés que, bueno, que hay donde hay Wi-Fi, ahí me pongo a trabajar, me gusta mucho trabajar así como viendo gente, etc. Y eh, siempre estoy con los audífonos puestos, entonces tengo casi que, casi que para cada ocasión tenemos los los los inear que eso, por ejemplo todavía cuando en un vuelo que todavía se, las pantallitas están con conexión de jack tenemos los cascos para mezclar cierto los cascos de mezclar estos son para, para los bajos para escuchar los bajos duros tenemos obviamente eh, los inear los los bluetooth y eh, los de conducción o sea que los uso para montar bicicleta, oiga, tienen muy buenas vistas, muchas gracias, gracias, no olviden darle like, comentario, suscríbanse, no sean malitos, es gratis. Entonces, uno de los que yo uso son los Bluetooth, ¿para qué los uso? Son mayormente para, para leer y para dormir, son cuando, las ocasiones que los estoy usando, y como les decía, fui tuve la oportunidad por trabajo de ir a un viaje, y en el Best Buy estaban en promoción, y bueno, tocó aprovechar, y ahora ya les cuento más por qué porque pues entre al Best Buy y estos XM4 estaban en promoción en el Best Buy, entonces tocaba aprovechar. Les dejo, les, abajo les pongo el link para que, por si les interesa, para que los compren allá. Acá una sugerencia, si, los, si tienen un amigo, un primo, un familiar o algo que se los compre, como le dicen los mexicanos en el gabacho, a comparación de, por ejemplo, aquí en Colombia se van a ahorrar, un poco más de 100 dólares es la diferencia entre aquí y allá, entonces es mejor que los encarguen. Ahí les dejo el link abajo. Una de las primeras cosas es que yo llevo varios meses, o sea, no es que los compré así a la loca, no yo llevaba varios meses mirando y viéndolas. Y pues entonces al, al, encontrarlos en, pues, al encontrarlos en promoción y sabiendo que la calidad de audio y la opción que tiene este de alta calidad estaba disponible, pues nos declinamos por eh, los Sony. Bueno, ya llevo varios días usándolo, los que me siguen en Instagram por acá les dejo mis redes, saben que pues hace días los, los, los, los publiqué por ahí, cuando apenas los, los estrené, subí a Instagram la historia. ¿Qué les cuento? Eh, bueno, mis opiniones aquí al respecto de, de, estos, de estos Sony al principio pues eran gigantes por les decía, los pequeños gigantes, miren la caja es muy pequeñita, es muy práctica de cargar miren mi dedo o sea, la caja es muy pequeña, realmente, pero resulta que al abrirlos, al abrirlos se ven, son grandísimos. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ya llevo varios días con ellos y resulta que cuando eh, en el unboxing que en el, en el unboxing que vimos traían unas almohadillas S, yo le puse las S y claro, ya entraron mucho más cómodos. Entraron mucho más fácil en la cavidad auditiva y ya fueron muy cómodos de usar, o sea, son muy cómodos. Y, eh, oiga, una cosa que sorprende de estos audífonos es que ustedes apenas se los ponen, quedan, la cancelación es, de verdad tienen cancelación auditiva, una cosa es que si ustedes se, ponen, se, lo ponen, se los ponen, la cancelación es de verdad cancelación. O sea, si una persona les está hablando cerca, pues hoy la van a escuchar o sonidos muy fuertes. Pero, por ejemplo, me los he puesto en un Starbucks y todo ese sonido que uno puede escuchar como en un sitio así. Y eso sin ni siquiera haberle dado play. Ya pues ustedes saben que uno da play y ya todo, pues ya el, lo, uno ya no escucha lo de afuera. Entonces, ahí... Ahí sí tienen de verdad cancelación, cancelación desde de, ¿cómo es que le llaman a eso? Cancelación activa de ruido, si ¿Sí los tienen, bien, o sea, perfecta, o sea, muy bien, o sea, la cancelación activa, muy bien. Bueno, una de las cosas que les decía por qué me tiene por estos es por la calidad de audio. Vean, siempre que ustedes manden cualquier cosa por un medio, ¿cierto?, se va a comprimir y va a perder como paquetes de información, decimos en tecnología, va a perder algunos paquetes. Por ejemplo, cuando ustedes mandan una foto por WhatsApp, toda la calidad se pierde. O cuando mandan un video por WhatsApp, toda la calidad se pierde. Lo mismo va a pasar en Bluetooth. Cuando ustedes estén escuchando por, por unos audífonos por Bluetooth, pues no van a escuchar con toda la calidad. Resulta que estos pues tenían la opción de, de, de que el codec... Eh, viene con un codec para escuchar en alta definición. O sea, la calidad de audio, esto se escucha casi como si fueran unos audífonos cableados de estudio. Casi, o sea, casi, casi. O sea, ustedes aquí con estos, o sea, identifican perfecto, pues no puedo decirle que todos los instrumentos, pero sí se escuchan clarísimo, casi que todos los, todos los sonidos, todas las vocales. Los, estos son como, para los que les gusta la música electrónica, les va a gustar porque tiene buen ponchi. Eh, por ejemplo, si los instrumentos tienen como exceso de reverb, no importa, uno va a alcanzar a identificar ese sonido. O sea, para que la calidad de audio de estos es... me dejó sorprendido, es muy buena. Resulta que yo les he venido contando de la calidad de audio. Bueno, una de las cosas que yo había visto es que estos tenían el códec para alta definición. A ver, si ustedes audífono así como yo y de verdad les gusta el, la música y el audio de de buena calidad, de buen sonido, pues el streaming que usa es Tidal, que es la app que presta este servicio de streaming en alta definición, digámoslo así, o en Hi-Fi. Y resulta que si... Si yo tengo ya el streaming del servicio de Tidal en Hi-Fi, ¿cierto? Y puedo poder tener la opción de estos audífonos que me van a transmitir, así sea por Bluetooth en alta calidad, pues entonces hacen el match completo. Entonces, para que entiendan mi decisión, porque si la persona tiene muy buen oído, va a notar la diferencia entre unos audífonos, pues digamos normales como, como estos, y unos audífonos que tienen que pueden transmitirte en alta calidad o sea, y para hacer bluetooth se escuchan buenísimos o sea, de lo que yo probándolos oiga muy bueno me he sorprendido realmente bueno tienen comandos de toque con este aquí se da play o se retrasa la canción y aquí para ponerlo en modo transparente o en, o en modo de cancelación de sonido eso lo pueden personalizar en la app una de las cosas que les conté al principio del video es que yo utilizo los, los audífonos Bluetooth para dormir. Al principio les cuento que los sentí muy incómodos, yo los sentía súper grandotes. A ver, me acerco aquí más a la cámara. No, ojalá, no alcanzo a ver. No, bueno, espero que se haya notado. Y yo los sentía súper grandotes, súper incómodos. De hecho, las dos primeras eh, veces que los usé y que los usé en la noche estuve a esto, a esto de venderlos, dije no, voy a dije no los voy a vender y me voy a devolver por los otros, pero no, con los días ya me voy acostumbrando hasta el punto que ya ni siquiera siento si los tengo o no los tengo, entonces ya es cuestión de acostumbrarse y ya no los veo uno tan grandes, ya como que no se acostumbre, ya no, no los ve tan grandes y, y si, si la persona tiene la, en la cavidad auditiva o en la orejita pequeña, yo les recomiendo que, que se los midan, porque es, pueden lastimar, o, sea, o no les pueden caber, o los pueden lastimar, o con el tiempo generan ahí como ese dolorcito, como en ese huesito que tiene ahí uno ahí, y no puede ser tan chévere la experiencia. Entonces mi sugerencia, mídanselo porque la inversión, pues para que no, no hagan una inversión, ahí de pronto que algo que no les va a servir. Entonces, eh, si tienen la posibilidad, miren que les, que les queden bueno. Y bueno, ya por último, eh, ya para ir cerrando, trae una app, eh, les voy a grabar aquí en la pantalla la app. En esta, pues, yo pensé que no la iba a usar mucho, pero sí, sí la estoy usando. Bueno, primero porque sirve para actualizar el firmware. Les muestra la cantidad de carga que tienen de la batería, de tanto de los audífonos como de la... Como del estuche, oiga, la duración de la pila sí es muy bueno, o sea, me encantó la batería. Ellos por defecto, ustedes saben que las baterías, una cosa es lo que dicen en la hoja de especificaciones y en el marketing, porque pues ellos lo prueban como en ciertas condiciones ideales, pero no porque uno les pone más volumen, uno escucha diferente tipo de música, uno hace llamadas y todo eso va gastando la pila. Entonces ellos ofrecían 8 horas y más la cajita, pues el día completo. Oiga, les cuento que nunca me he quedado sin batería. Muy buena la batería. ¿Para qué? Tienen mejor batería que los otros. Eso sí, bien. Bien son ahí. Muy buena batería. Nunca he tenido así problemas con la batería. Bien. Entonces les está hablando de la app que pensé que no la iba a usar. Y no, si, si la uso, bueno, muestra la, la batería, el, como les decía, la carga, la, el nivel de batería de los audífonos y el estuche. Eh, se ven bien, miren. Ya con el tiempo uno se acostumbra, ya se ven, se ven melos. Y eh, el app tiene una cosa que, bueno, una cosa que se llama eh, speak to chat. Entonces, que quiere decir que ellos sienten cuando ustedes, como cuando mueven este huesito como en los huesos del, de que uno habla, entonces ellos entienden que uno está hablando con otra persona y ahí mismo se ponen como en modo transparencia, bajan el volumen. Yo realmente pues eso no lo he usado mucho porque pues... Oiga, y trae varias, eh, varias ecualizaciones ya precargadas, son buenísimas y no tienen que ponerse a hacer las de custom, las personalizadas no nos requiere, las, las que ya vienen precargadas son muy buenas, la que más uso cuando... Para, por ejemplo, para los, que están, para los que les gusta caminar, para los que gusta trotar, miren, no se caen. Pueden trotar y no se van a caer. Ahí ustedes los ponen y quedan metidos perfecto. Miren, pueden trotar con ellos. Troten sin ningún problema. Además, que por ahí estoy viendo, aguantan como el agua, que como chispazos aguantan. O sea, no se van a dañar tan fácil si llovizna o con el sudor no se dañan. Eso sí, limpianlos, por favor. Entonces. Eh, por ejemplo, para caminar o para trotar, trae ese modo drive que pone esos bajos, uf, en ese modo delicioso para poner paso, buenísimo, y te también trae en un modo relax o un modo mellow, algo así, y como para, para allá para la noche, para dormir, para leer, entonces como un modo que lo tranquila, un modo más tranquilo, entonces esas dos ecualizaciones, entonces si uso mucho la para para estar moviendo entre las ecualizaciones, porque pues de acuerdo a la actividad que esté haciendo. Entonces me gustó eso. Tuvimos el chance de probarlos en un vuelo. Qué buena experiencia. Realmente son excelentes para este tipo de uso. Bueno, parcero, y eso era lo que quería contarles de los WF-1000XM4 de Sony estoy muy contento con ellos, recomendados, pues ya les hice todas las sugerencias, todas las, mis opiniones, oiga, gracias por ver los videos, gracias, suscríbanse, no sean malitos, a ver si llegamos a mil, denle like, comenten abajo, pongan algo, inviten panada o alguna vaina, para que llenen eso de comentarios eso de abajo en la cajita de, de comentarios, y nos vemos en el próximo video, bro, muchas gracias por ver, chao, gracias.